por marcar una nueva historia en la educación dominicana. La zona suroeste que, se siente que, que, altamente agradecida por, por su por... gran apoyo a la educación. Este gran impulso y renovación del sistema educativo dominicano llevado a cabo por nuestro presidente Danilo Medina garantiza un futuro de esperanza y desarrollo para todos los dominicanos y dominicanas. Con una prioridad que ha trazado el presidente Danilo Medina de elevar sustancialmente la calidad de la educación Hemos determinado que hay que seguir ampliando la modalidad arte, así que junto a la modalidad técnico-profesional, la de arte seguirá siendo expandida. Seguiremos abriendo centros como este en todo el territorio nacional. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.